Stop Vientres de Alquiler, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres y No Somos Vasijas, en favor de la diversidad familiar libre de explotación reproductiva y de violencia contra las mujeres. Pedimos al gobierno español, la Unión Europea y las Naciones Unidas que continúen trabajando firmemente para que las personas LGBTI sean representadas en todo el mundo y no se vulneren sus derechos humanos por razones de orientación sexual e identidad de género. Las personas LGBTI deben tener la oportunidad de poder satisfacer sin discriminación su deseo de formar una familia con criaturas tanto biológicas como adoptivas sin que ello implique la vulneración de los derechos fundamentales de las de terceras personas. Apoyamos todos los modelos de familia y creemos que es un enriquecimiento cultural y social la existencia visible y sin discriminación que conforman las familias homoparentales o familias arcoíris. No podemos olvidar que han sido principalmente las mujeres feministas las que más han ayudado al colectivo LGBTI en su legítima lucha con el reconocimiento de su derecho al matrimonio, la acogida o la adopción, igualándolo al resto de la ciudadanía. Las parejas gays están siendo utilizadas por la industria tecnoreproductiva como reconocimiento. un momento de inflexión en el movimiento lgtbi -GTBI español en el que los intereses individuales de una minoría clasista puja por introducirse estratégicamente en la agenda de, todos, de todo el colectivo a través de la legitimación del alquiler de vientres. Sin embargo, debemos insistir en que el alquiler de vientres se sustenta en el reclamo de deseos individuales, hedonistas y egoístas y no en la defensa de los derechos colectivos de las personas LGTBI. Rechazamos el capitalismo rosa que está desvirtuando el discurso LGTBI y se posiciona a favor de esta práctica, ejerciendo gran presión mediática y política a favor de una industria multimillonaria que se sustenta en la mercantilización de las mujeres. Aceptar la mercantilización y la cosificación de las mujeres y los bebés y trans y supondría un paso adelante de un modelo neoliberal de la sociedad que atenta directamente contra el colectivo LGTBI. No queremos ser partícipes ni cómplices de un mercado de tráfico y explotación de mujeres y bebés, no queremos pasar de oprimidos a opresores, como colectivo no estamos dispuestas a asumir las normas impuestas por un sistema patriarcal que siempre nos ha discriminado. La familia no está formada exclusivamente por personas vinculadas mediante lazos de sangre, sino por personas que se aman, se cuidan y se protegen. Es por ello que este 28 de junio estamos aquí para defender los derechos humanos del colectivo.